Saludos, soy Israel Vanguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo permitir que las aplicaciones de Windows accedan al micrófono como por ejemplo la capturadora que estoy usando ahora está usando el micrófono como pueden ver aquí entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a inicio, vamos a dar clic derecho, ejecutar y aquí vamos a escribir GPDIT epedit.msc y damos clic en enter, tal cual como lo ven en pantalla. Una vez que estemos aquí, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ampliar esto aquí. Vamos a dar clic en plantillas administrativas. Vamos a desplegar aquí, luego nos vamos a ir a componentes de Windows. Y una vez aquí, vamos a buscar la opción que tiene por nombre eh, características o, dependiendo del sistema operativo, así me lo van a, a encontrar, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar características del micrófono o simplemente vamos a buscar eh, permisos de aplicaciones al micrófono, vamos a buscarlo aquí, o privacidad del micrófono. Entonces, si no lo encontramos así, porque cada sistema operativo tiene un nombre distinto, entonces simplemente vamos a dar clic en privacidad de aplicaciones, ¿cierto? de aplicación, cuando damos clic en privacidad de aplicación eh, si no les aparece con los dos nombres anteriores que les di vamos a dar clic en privacidad de aplicación y aquí vamos a buscar la opción que tenga por nombre permitir aplicaciones de Windows acceder al micrófono, vamos aquí está y como lo pueden ver aquí está permitir que las aplicaciones de Windows accedan al micrófono entonces vamos a dar doble clic aquí como pueden ver aquí dice no configurado, cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a habilitar aquí, vamos a darle, eh, vamos a darle en habilitar, habilitada, para que aquí no salga habilitada ahora. Queremos aplicar y luego no aceptar. Y vamos a dar clic en forzar permiso, cierto. Cuando damos clic en forzar permiso, luego vamos a clic en, en aplicar y luego vamos clic en aceptar. Y como pueden ver, ya está habilitada, ¿cierto? Entonces, con ello ya tienen, ya pueden salirse, sin ningún inconveniente. Ahora lo que sigue, vamos a irnos a, a dar clic derecho aquí en el sonido. Configuración del sonido. Vamos a ir a configuración de privacidad del micrófono. Y como pueden ver... Nos sale todo esto eh, activado, pero nosotros no, no podemos modificarlo debido a que ya forzamos eh, los permisos, cierto. Entonces, de ese mismo modo, como pueden ver, ya todo sale aquí, ¿cierto? Hasta el emulador que yo tengo en el ordenador. Está aquí. Entonces, como forzamos los permisos, todo sale activado. No es necesario. No es necesario que nosotros estemos activando bueno entonces vamos a cerrar aquí y al ustedes ejecutar una aplicación o, o un emulador que por lo por consiguiente muchos lo necesitan es para uso de emulador en videojuego simplemente ejecutan el emulador en este caso tengo MemoPlay y si el emulador no le sale allá donde me salió a mí, este ahí en las aplicaciones del micrófono, las que están usando el micrófono, si no le sale allí, simplemente ejecuten el emulador y van a instalar la aplicación WhatsApp o Telegram. Una vez la instalen, eh, ejecutan WhatsApp, hacen todo el procedimiento, lo ejecutan y mandan cualquier audio. Al mandar un audio les va a pedir el permiso para usar el micrófono y automáticamente les va a, ustedes van a conceder el permiso, aunque ya no es necesario, les va a conceder el permiso y por consiguiente se les va a agregar allá. Ese es un truquito que, que uso a menudo y funciona, pero por lo general eh, eso lo uso solo cuando no he activado la opción de forzar permiso, ¿cierto? Entonces eso es todo por hoy, espero que me hayan entendido. No olviden de suscribirse, activar la campanita y compartir el contenido en sus redes sociales, porque así como ustedes... Lo están necesitando y así como a ustedes, les sirvió muchos, lo están buscando y no lo han podido encontrar. Entonces es bueno que lo compartan en sus redes sociales. Pónganlo de estado en WhatsApp, Facebook, pónganlo en su perfil en Facebook, que les sirve también el canal. Y no olviden de comentar y solicitarme otro tutorial si así lo desean. Y hasta la próxima. Chao.